Eh, listo, yo creo que allí ya, ya inició. Eh, le damos la bienvenida pues, a, a todos nuestros asistentes, eh, la universitaria virtual y el programa de la especialización en desarrollo de negocios digitales. Nos acompaña nuestra vicerectora Alejandra Acuña, quien bueno, eh, nos dará unas palabras eh, de bienvenida. Eh, está también eh, nuestros pa tres panelistas invitados en la noche de hoy, Alejandro Cardoso Farfán, Micaela Sáca y Camilo Jaimes, quienes les estaré presentando dentro de un par de minutos. Eh, y por ahora pues podríamos empezar, Alejandra, eh, con... bueno, con... Con tu respaldo aquí, tu patadita de la buena suerte para nuestro conversatorio en la noche de hoy. Muy bien. Bueno, muy bien. Muy, muchísimas gracias por su asistencia. Eh, de antemano agradecerle a, a los expertos que nos están acompañando, a Alejandro, a Micaela eh, y a... Ay, se me escapa el nombre, Camilo. Camilo. Camilo. Sí, Camilo, Camilo, Camilo, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este conversatorio, eh, eh, para nosotros es un gusto tenerlos en nuestra institución, tener la posibilidad de conversar con personas de distintas partes, eh, nos alienta como institución que somos una institución virtual y además internacional, eh, la idea es que este tipo de conversatorios los vamos a seguir desarrollando de manera tal que podamos seguir generando es, eh, experiencias y distintas alternativas de conversación alrededor del tema de, que nos convoca, que tiene que ver con los negocios digitales. Eh, tenemos una especialización, pues obviamente... Eh, eh, que se llama Desarrollo de Negocios Digitales, y por eso la pertinencia de este tema. Pero además la pertinencia del tema en la medida en que el mundo está cambiando y nos está llevando a que las organizaciones, las instituciones, las, todas las personas, estemos pensando en lo que significa migrar a esa era digital, a esa era donde la transformación digital nos está eh, llevando un poco también a repensar nuestros roles ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo llevamos a cabo los negocios en este caso? ¿Cómo creamos procesos de comercialización de nuestros productos? Eh, donde las tecnologías se vuelven un aliado, pero también se pueden volver en contra si no, somos, eh, no tenemos las competencias para, para utilizarlas, ¿cierto? Entonces, les doy la bienvenida a este conversatorio. La idea es que, bienvenidos, que sigamos asistiendo a este tipo de eventos. Eh, también que conozcan nuestros programas y que conozcan especialmente el programa de, de especialización que vamos que estamos desarrollando y que la idea es que este conversatorio se vuelva una oportunidad para eh, también capturar personas que quieran eh, formarse en este tema, que es un tema que está muy de moda, pero además, eh, pues que se vuelve una necesidad, no solamente para las personas que están en el área de negocios digital, de negocios internacionales, sino para cualquier disciplina. Creo que ahí es donde está eh, la oportunidad, y pues bueno, vamos a dar inicio al conversatorio, eh, espero poder escucharlo, lamento no poder quedarme. Eh, y bueno, mi nombre es Alexandra Patricia Cuña, vicerectora de académica y de investigaciones. Para ustedes, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Muchas gracias, Natalie. A ti, Alexandra, muchísimas gracias por, por la participación corta, pero eh, muy, muy precisa eh, de lo que vamos a estar desarrollando. Muchísimas gracias eh, por estar en este momento acompañándonos eh, en este desarrollo de conversatorio. Eh, bueno, eh, como bien lo decía Alexandra, entonces nos vemos Ale Alexandra. Eh, vamos a iniciar eh, una, unas ruedas eh, de preguntas con nuestros participantes, tenemos tres panelistas invitados el día de hoy, muy, muy especiales, para mí es un placer, un honor poderlos presentar esta noche, voy a hablar un poquito, eh, primero los voy a presentar, los voy a introducir eh, diciendo pues eh, la experiencia, el perfil que, que, que cada uno eh, tiene y, y que sé que va a ser eh, enriquecedor este tiempo. Eh, que nos van a acompañar también para un espacio eh, de preguntas y de respuestas al final, al cierre de, del conversatorio. Vamos a charlar un poco respecto a la manera de realizar los negocios, de cómo estos han venido cambiando, no solamente por, por el impacto de, de la pandemia, que, que a veces eh, creemos que la pandemia eh, no, lo motivó, sin embargo, eh, por el, la característica ¿no? de, la, de la globalización, eh, ya venía de manera acelerada, eh, forjando a que los negocios se hicieran de otras maneras, desde la innovación, desde la transformación, eh, y ahora pues desde, la, desde lo digital. Ya no se trata de una alternativa, Cierto, sino que se está tratando de una exigencia y eh, nos está pidiendo además desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades a todos, tanto empresarios, eh, estudiantes, docentes, estamos viendo que todos eh, tenemos que sumergirnos dentro de de este nuevo proceso que estamos atravesando. Entonces, ¿por qué no conversar de, de, de cuáles son las tendencias y, y cómo, cuál es el panorama, las perspectivas eh, en la economía mundial que estos negocios nos representan? Entonces, eh, en el caso voy a empezar por Micaela Zabja, eh, quien es magíster en Marketing de la Universidad NUR. Eh, es especializada en Marketing Digital y Social. Eh, social media en la universidad pontificia bolivariana de bogotá nos acompaña hoy desde bolivia es asesora de empresas ha desarrollado estrategias de marketing digital para varias marcas ha sido speaker en bolivia y en eventos internacionales entre otros marketing marketing camp 2015 y 2017 en international women's day eh, 2017 Wow Marketing 2017 y en Flu Marketing Bolivia 2018, por mencionar algunos. Es, um, normalmente se desempeña como docente de posgrado eh, y realizando talleres de marketing digital. Es miembro verificada de Connect américa del BIT, embajadora de marcas. Eh, tiene, eh, maneja eh, Radio Digital América en Colombia, ganadora en su blog del premio Blog del Día y está a punto, pues, está a, a pasos de publicar eh, su primer libro eh, que se llama Marketing Digital, Entiendes o Mueres. Entonces, aquí, pues, le, le doy la bienvenida a... Um, a Micaela Zapja, muchísimas gracias por acompañarnos y por, por eh, contar contigo y con tu experiencia y con toda tu trayectoria para, para este espacio. Gracias, Natalie. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Yo feliz de poder estar acá. Muchísimas gracias. Ahora les presento a Alejandro Cardoso. Él es ingeniero mecánico, eh, con 25 años de experiencia profesional en el sector financiero y en el sector real industrial. Eh, tiene o ha desempeñado roles comerciales, ha sido premiado a nivel nacional e internacional por varias compañías de operaciones, servicio al cliente, en el área administrativa, financiera y tecnológica, con nivel de supervisión en compañías locales y multilatinas. Durante toda su trayectoria, ha liderado y desarrollado directamente equipos de trabajo multidisciplinarios, profesionales, desde equipos pequeños hasta más de 300 empleados en diferentes ciudades y países. Ha aportado en la visión estratégica de sociedades y gremio como miembros de juntas directivas. Actualmente, es socio y representante legal de Mutual Visions. Empresa de soluciones empresariales, enfocada a la consultoría de gestión empresarial, administrativa y financiera, en banca de inversión, estudios de mercado, formación empresarial y logística de repuestos automotrices. Es un profesional emprendedor e investigador. Aquí yo lo presento, le doy las características con innovación, visión estratégica, creatividad. Eh, eh, es docente empresarial en pregrado con especialización y maestría. Y actualmente nos acompaña en el módulo de servicio al cliente y logística en nuestro programa de especialización de, de desarrollo de negocios digitales. En nuestro docente catedrático eh, en este momento y por ello pues también agradezco a Alejandro por habernos aceptado la oferta, por tener la disponibilidad maravillosa de, de acompañarnos y de contar contigo. Bueno, eh, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a los colegas, eh, a todo el público y maravilloso compartir con ustedes un rato este conversatorio. Gracias, Natalie. Bueno, a ti, Alejandro. Eh, también contamos entonces con la compañía de Camilo Jaimes. Él es comunicador social, periodista experto en dirección de comunicación corporativa, relaciones públicas y gerencia de mercadeo. Máster en Dirección de Comunicación Corporativa de la Universidad de Barcelona y máster en Comunicación y Relaciones Públicas de la Escuela de Negocios de Barcelona. Tiene 12 años de experiencia en la dirección de áreas de comunicación para la generación de relaciones B2B, B2C y la construcción de cultura organizacional mediante el despliegue de estrategias de comunicación, networking, marketing digital, branding, manejo de plataformas de comunicación, posicionamiento de redes, comunicación interna y producción de contenidos escritos y audiovisuales. Actualmente es presidente creativo y director de eh, comunicación en evolu evolución a publicidad, ha sido docente de, de distintas universidades y eh, en este caso eh, Carlos también se desempeñó como catedrático para nuestro programa en, en un módulo en la especialización de desarrollo de negocios digitales posicionamiento y visibilidad digital. Eh, le agradezco también a Camilo la disponibilidad, eh, su, eh, su espíritu ¿no? eh, emprendedor y bueno, dispuesto que nos acompaña desde en este momento, está en España y ya él nos contará bueno, eh, todo, todo respecto a, a, a lo que ha tenido que pasar para podernos acompañar. Hola Natalie, muchas gracias por tu generosísima presentación, un saludo para Alejandro, un saludo para Micaela, tremendos tremendos compañeros de conversatorio, me imagino que, o sea, sé que, que vamos a tener un, una, una charla muy interesante y muy provechosa para, para todos, especial para mí, entonces pues nada, arranquemos y ya, ya les voy contando ahí entre, entre, entre las, pues, ahí les voy contando cómo, cómo fue toda la cosa, gracias. Bueno, muchísimas gracias, entonces vamos a proceder eh, a unas rondas de preguntas, eh, cada uno eh, me escogió unas preguntas específicas, eh, vamos a hacer la primera ronda de preguntas, eh, cada uno responde, yo la, la voy a mencionar, y luego eh, dejamos un espacio, si de pronto los participantes eh, quieren preguntar respecto a estos temas que vamos tocando, eh, no, ha, no hay ningún problema. Allí en, en nuestro chat pueden dejar sus preguntas, las podemos ir leyendo al final, eh, pero para que sea algo más charlado, no queremos algo muy eh, eh, distante ¿no? a, a nuestros invitados, sino que podamos tener esta oportunidad maravillosa de aprovechar todos estos conocimientos. Entonces, empecemos eh, respondiendo, Micaela, si te parece bien, ¿qué es la transformación digital y por qué es importante? Claro que sí. Bueno, la transformación digital, en términos resumidos, es Prácticamente digitalizar cualquier área de la empresa, ¿no? No es tener presencia en las redes sociales y nada más, que es tal vez lo que normalmente nos imaginamos, ¿no? O tener solo un sitio web. Sino es poder eh, administrar los procesos de una empresa, de una marca, con medios digitales, con tecnología. Porque no necesariamente tiene que estar conectado a internet, con cualquier tipo de tecnología. Eh, el hecho de mandar un mensaje por WhatsApp o mandar un documento de una persona de la empresa a otra persona, el hecho de, de reducir esos tiempos utilizando tecnología ya es parte de una transformación digital. Pero para que esto ocurra también tenemos que tener una transformación mental, ¿no es cierto? Entonces un poco va por ahí, porque si no hay esa transformación mental es muy difícil hacer la transformación como tal. Es un poquito lo que lo que pienso que, que, que funciona, digamos, y que debería ser. Ok. No sé si de pronto respecto a este punto, eh, Alejandro o Camilo tienen algo adicional por, por, por mencionar. Bueno, yo, yo eh, pienso que complemento, complemento un poco la, la, la, la presentación de Micaela. Yo creo que es un tema primero de visión, eh, en, el cual, en el cual precisamente es... Eh, ¿Hacia dónde quiero llevar yo la empresa? Eh, ¿Qué quiero transformar? Eh, y ahí es donde entra un poquito como esas estrategias que vamos a llevar para, para, para ese punto de transformación digital. Ok, o sea que no solamente estamos hablando de una transformación tecnológica, sino también eh, desde el ser. Cuéntanos, Camilo. Es que, eh, sí, la transformación digital tiene... Tiene que ver con la realidad tecnológica, claro, pero como decía Micaela, y un poco como complementa a Alejandro, precisamente se trata de cómo esa oportunidad que nos ofrecen estas herramientas se convierte casi que en obligación también para realmente poder volvernos. Y entonces, cómo logramos eh, aprovechar estos canales. Correctamente, y por eso Micaela hablaba de cómo transformamos, digamos, los procesos de la, de la organización para aprovechar estas herramientas en función de unos objetivos estratégicos. Entonces, eso, digamos, suena como ella misma lo expresó, relativamente fácil, pero a la hora de materializarlo nos, nos genera muchos más retos. Digamos que por ahora podríamos dejarlo ahí y vamos avanzando. De acuerdo. Alejandro, ¿y qué tan fácil o qué tan difícil resulta en ese sentido para una empresa una transformación digital? Vale, pues, miren, yo pienso que ahí tenemos que partir que hay como dos, dos, dos tipos de empresas. Empresas que nacieron con algún, algún componente digital alto y empresas que venían ya con un plan de transformarse o eh, creo que todos, para todos ha sido claro que a fuerza de la pandemia, eh, las empresas que tenían ya algún plan de transformación, pues les tocó acelerarlo por fuerza de mercado. Entonces, lo primero es que cuando uno tiene claro primero que todo qué está sucediendo en el mercado eh, y, y hacia dónde quiere llevar su empresa en este mundo digital, eh, pues va a ser un poco más fácil. Entonces ahí yo pienso que las reflexiones para los empresarios es que un empresario que normalmente debería tener su plan de negocio, su planeación estratégica, debería tener también estructurado esa planeación hacia el mundo digital, eh, cuáles son los pasos, en qué etapa de maduración está su empresa, eh, en qué parte, digamos, está su, su, su, eh, su emprendimiento, eh, y dentro de eso mm, tomarlo como un proyecto, como un proyecto en el cual eh, diga eh, de, de acuerdo al estado del arte, como está mi empresa, yo empiezo a proyectar eh, el paso a paso y es un tema netamente de estrategia y de visión, eh, acotando también lo que pasa en el mercado, eh, que es la parte principal. Y les mencionaba, creo que el tema de la pandemia en algunas empresas no estaban preparadas para la transformación digital. Eh, y lo que pasó en el mundo, eh, que hizo que estemos hoy conectados todos en diferentes latitudes, eh, pero pues nos cambió y de pronto algunos estaban o no tan preparados. Entonces, yo lo que pienso es que el tema va muy enfocado, reitero con la primera intervención, a la visión que tenga el empresario, hacia dónde quiere llevar su empresa, a cuál es su etapa de maduración y cuáles son los pasos que tiene que hacer de acuerdo a lo que tenga estructurado. Ok, tengo una pregunta, eh, pero es mía y la voy a dejar para más tardecito para que también me la, me la puedan responder. Entonces, okay. no me voy a adelantar, pero no sé si de pronto Camilo o, o Micaela tendrían algo que, que también adicionar al comentario que ha hecho Alejandra. Mm. Sí, bueno, respecto al, al tema de la planeación y todo eso, yo lo he visto a partir de asesorías a emprendedores en las mismas clases, en, en posgrado, que la mayoría de la gente, por lo menos emprendedora o pequeñas empresas, no tienen claros sus objetivos. Y al no tener claros sus objetivos, también es muy difícil transmitir eso por sus, por sus medios digitales. O sea, si ellos no saben a dónde van, o sea, cómo van a marcar ese camino estratégico digital porque no tienen ni idea a dónde están yendo, entonces ese es, ese es como el, el punto de partida que pienso que es uno de los errores más grandes que cometen la mayoría, hasta tal vez empresas grandes les pasa esto, entonces creo que ese es el punto ¿no? principal antes de cualquier cosa. Sí, okay. de acuerdo, estoy, estoy totalmente de acuerdo, escúchame Natalie, que me, me, me pegué de una vez porque es que empata total con lo que dice Micaela, que lo, lo, lo que realmente se descubrió con todo este tema de la pandemia, es la carencia tan tremenda de modelos de negocios sólidos que se materializa. Pues si no tienes un modelo de negocios sólido, que eso lo veíamos en clase de negocios digitales, pues difícilmente vas a, a lograr dar el paso hacia todo el tema de transformación digital. ¿Por qué? Porque no tienes claridades. ¿Por qué? Porque no sabes para dónde vas, porque no sabes cómo lo vas a hacer, cómo lo quieres hacer. Entonces... Eh, realmente el reto, o sea, cuando preguntas lo, lo difícil, es claro que es muy difícil, pero no es porque, porque en sí mismo sea tan difícil, o sea, lo difícil es consolidar el modelo de negocio, lo difícil es ser coherente entre ese modelo de negocio y todo lo que asocias al modelo de negocio en los diferentes, en los diferentes ámbitos. Entonces, eh, y, y allá de una cosa, más allá de lo, lo difícil o no de, de, de hacerlo, y es que si tú no lo haces, ya, ya, ya, ya prácticamente, digamos, eh, estás, estás, estás eh, eh, en la, en, al, al borde de, de desaparecer, Por, porque no lo va, no vas a resistir, no vas a resistir eh, la realidad, de digamos, eh, económica, no vas a resistir el momento, no vas a resistir a tus clientes, no vas a resistir nada, no vas a poder salir adelante. Entonces, eh, es, es, es como, como, como que eh, tienes que realmente poder hacer en orden eh, el proceso y lo que realmente evidenciamos con esto es que, y, y hablemos un poquito ya de la pandemia, las instituciones educativas, salvo virtual, que es totalmente virtual, y pues obviamente estaba lejos, ya estaba al otro lado de, de, de la situación, no tenían claro los modelos pedagógicos, no tenían claro la, el tema de e-learning, no tenían claro los canales de comunicación, y así como pasó con las instituciones educativas, pasó con las panaderías, pasó con los... Estoy dando un ejemplo loco de las panaderías, pero muchas, por ejemplo, tienen aplicaciones y cosas y, y les quedó grande. Y, y, y, y, y lo que pasó, eso fue un descalabro para, para muchas organizaciones. Sí, muy importante eh, lo que menciona Camilo en la Carlos, parte educativa. Eh, digamos que ellos, sí, eh, acto de todo? ellos, de, de nuestras eh, instituciones. Eh, colegas, instituciones que, que nos acompañan también en, en este campo, y yo adicionaría aquí, y, y es que cambia el paradigma ¿no? de, la, de la educación virtual, porque anteriormente podríamos señalar que, que siempre se, se consideró a la educación presencial mejor, eh, y la educación virtual termina siendo aún mucho más exigente en mi concepto, eh, termina eh, planteando eh, otras, otras perspectivas, metodologías, pedagogía, eh, preparación para llevar la educación, eh, digamos que a mi modo de ver, hasta mucho mejor eh, en competencias y habilidades que se pueden desarrollar a través de las diferentes plataformas. Entonces, a ellos sí, de golpe le ha, les ha tocado como, como adentrarse, ¿cierto?, y bueno, eh, en este proceso es en el que vamos encaminados eh, a mejorar, eh, a evolucionar, a, a cambiar eh, la, las formas eh, educativas y también la forma de hacer negocios. Aquí, eh, bueno, es que surgen muchas preguntas, pero, pero pues no me quiero solamente centrar en, en las mías, sino que bueno, eh, los invitados también, eh, ya recuerden, aquí voy a mirar, tengo eh, el chat disponible y abierto para que también eh, las puedan plantear. Eh, voy, a, voy a continuar y yo eh, miro si, si, bueno, si final, al final eh, yo, yo realizo todas mis preguntas. Eh, Micaela, teniendo en cuenta tu, tu experiencia, ¿cuáles serían esos nuevos modelos de negocios que la que, que están llamando, que están marcando, mejor dicho, tendencia, eh, la parada en la era digital, y cuál es ese impacto en la economía mundial. Ya, más que, más que nuevos, yo pienso que son negocios, son servicios digitales que ya venían, que ya se usaban, el tema aquí es que se está masificando, o que se está intentando masificar, ¿no es cierto? Que la gente está tratando de digitalizarse y empezar a utilizar lo que vienen a ser estos servicios o productos digitales que muy, mucha mayoría de personas lo ven como fácil, como una ganancia de dinero fácil y, y no es así, porque no es así. El dinero fácil no existe sin trabajo, así de sencillo. el Dinero fácil viene de, de, de situaciones tal vez no, no, no adecuadas, no, no, no buenas, ¿no? Entonces ese es el tema, como que existe la, la idea de que cualquier cosa digital es fácil lograr y además que puedes ganar muchísima plata. Yo ya vengo trabajando más de 10 años en esto y, y no es así. O sea, se necesita hacer mucho trabajo para poder lograrlo. Y dentro de estos, eh, digamos, nuevos eh, productos digitales se podría indicar el tema de los, de los mismos seminarios, las charlas virtuales que como que han explotado con la pandemia y se ha visto también que se puede hacer un negocio de eso. El tema de los mismos productos digitales como los libros eh, digitales, digamos, no, no e-books como tal, porque como que el e-book lo vemos más de forma gratuita, pero todo este tipo de productos o servicios digitales que recién la gente se empieza a plantear de que pueden ser, eh, pueden ser pagados, ¿no? que no necesariamente tienen que ser gratuitos, pero para llegar a esto se requiere mucho trabajo, mucho tiempo, o sea, muchas situaciones para lograrlo no es realmente de un día al otro como, como lo pensamos, como muchos piensan, ¿no? No sé, ¿qué opinan ustedes igual al respecto? Cada uno tiene una experiencia diferente y, bueno, en diferentes lugares también es muy diferente la situación. En Bolivia estamos literalmente en pañales, se podría decir, la mayoría de las personas y de las empresas. Y falta mucho que, que avanzar en este tema digital. Bueno, eh... Se escucha bien, creo que hay algo de. Veo algo de señal. Eh, Quisiera me confirmaran si se está escuchando bien. Yo estoy escuchando Ahora perfecto. sí, no, hace rato se me cortó a mí. Vale, eh, pues yo, sí. yo complemento un poco lo que, lo que mencionas. Eh, yo pienso que más que nuevos no modelos de negocios, eh, lo que ha generado eh, esta pandemia, eh, entre otras, que ya venía en evolución, es que muchas empresas que eran, eh, que eran incluso presenciales en, en parte de su contexto, eh, se tuvieron que volver lo que yo denomino las empresas 4.0. Eh, porque finalmente, eh, a fuerza de pandemia, eh, tuvieron que hacer una transformación. Y más que el modelo de negocio, creo que también ha habido una tendencia en todos estos temas de teletrabajo, en todos estos temas de, de un mundo logístico de que recibimos ahora todo en casa, a domicilio, eh, tanto productos de servicio... Entonces yo creo que la, los modelos no cambiaron, lo que yo pienso que es que el mercado hizo que generar, o se aceleran algunos cambios y algunas tendencias que ya venían, eh, más que, eh, que, que, pienso que es una aceleración como tal, pero finalmente las empresas vienen desarrollándose y el mundo virtual viene eh, desarrollándose a pasos agigantados y lo que ha pasado es que eh, dimos unos saltos cuánticos con todo esto que nos ha generado, ha generado eh, este nuevo mundo. Eh, Pandemia y pospandemia. Sí, yo quiero también hacer una pequeña, un pequeño aporte y es que no solo es, no solo es, es decir, el modelo de negocio, insisto, y creo que estamos de acuerdo con, con, con los compañeros de, de conversatorio, realmente el modelo de negocio no es lo que cambia, lo que cambia es la visión de cómo ponemos ese negocio eh, en, en, en, en nuestros clientes y obviamente las dificultades que, que genera la pandemia obligan a que muchos tengan que a las buenas o a las malas mejor preparados o menos preparados dar un giro inmediato, reaccionar y tratar de seguir digamos en, en relación con sus con sus clientes y sus actores estratégicos entonces eh, Realmente lo que lo que termina pasando es que, por lo que es evidencia, y esto, esto puede ser interesante, es que de todas maneras, si, no, si recordamos lo que pasó en la pandemia, les voy a dar un ejemplo. Eh, cuando, cuando empezó la pandemia, si ustedes recuerdan, me empezaron a haber conciertos por, por Facebook, por Instagram, conversatorios, y lo que pasó fue que el mismo público fue tamizando qué sobrevivía y qué no sobrevivía. Lo mismo, eh, eh, digamos, la misma tendencia pasó también con los negocios. Y, y los que y los que creían que iban a poder salvar la tienda a, solo con WhatsApp y ya, y, y seguir con volantes y, y manes de nevera, de pronto se encontraron con la sorpresa de que no era suficiente, porque hubo otros que lo hicieron mejor, y lo que hicieron fue, lo, lo que hicieron fue digamos, facilitar mucho más todo el tema de comunicación, digamos, de marketing, ¿no? O sea, el marketing es la comunicación que da plata, digamos, vamos a, para, no, para no entrar aquí con Micaela en, en debates, porque ya, ya la veo allá, que, que me va a decir, pues no, bueno, digamos, yo soy comunicador, Micaela, entonces, pues por eso, por eso lo pongo aquí. pero digamos que el marketing es la comunicación que te deja plata, ¿no? que, que te ayuda a, a ayudar a los canales comerciales. Entonces, eso es lo que pasa, que, que, que la, la, misma, la misma situación de cómo usas tú la oportunidad tecnológica, te, te, te deja sobrevivir o, o, o te, o te arrasa y, y, y realmente el modelo de negocio incluso puede ser el mismo. Lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que va a marcar la diferencia es cómo las herramientas te lo potencian o no. E, Ese es, es como el, el, el punto sobre el que yo quería de pronto hacer énfasis. Sí, lo, en lo que estás diciendo ahorita... Eh... Hay una controversia ¿no? entre los, los marqueteros, siempre hablan del marketing tradicional y el marketing online, y en realidad no, no existe esta diferencia, es el marketing. Así de sencillo, la diferencia son los medios que se utilizan, y es justamente de, eh, de lo que estás hablando, o sea, así, así de simple, no tendría por qué cambiar un modelo, simplemente es el medio que se utiliza para, para comunicar de repente para distribuir, no sé, diferentes eh, situaciones, ¿no es cierto?, como en Europa, entiendo que en muchos lugares eh, existe el, el, la distribución por drones con Amazon, entonces, ese tipo de situaciones, que la única diferencia es que ha cambiado el medio que se utiliza, ¿no?, y bueno, esa es, esa es como la, la idea que tengo, y, y otra, una frase que, que voy a comentar con ustedes, que de hecho lo uso como hashtag, que es parte de, de, del libro que, que lo presentaron, es entiendes o mueres, que hago referencia al marketing digital como tal. Y creo que eso es lo que está pasando y lo que ha empezado a pasar desde eh, la pandemia, ¿no? Que, o, si, o entendíamos lo que, lo que es el medio digital, todo este mundo, o realmente las marcas iban a morir. Y aquí, por lo menos en Bolivia, creo que han tardado mucho más de lo que ustedes cuentan en, en reaccionar. Han estado, que se dio cuatro o cinco meses más o menos, se dieron cuenta que la situación no iba a cambiar y recién han empezado a tomar medidas y empezar a actuar al respecto, en vez de haber empezado antes. ¿no? Entonces creo que ese dormirse en los laureles ha perjudicado mucho y a muchas empresas, incluso pequeñas, grandes, de todo tipo. Es un poquito eso lo que quería acotar. Ah, bueno, muchísimas gracias. Eh, allí tuve un percance, eh, pero lo seguí. No me he perdido. Eh, muchísimas gracias, eh, Micaela, por, por, tu, por tu respuesta y bueno, por, por complementarnos Alejandro y Camilo eh, en, esta, en esta parte, en esta pregunta. Alejandro, desde este eh, punto, entonces... ¿Qué piensas o cuáles serían esos riesgos eh, principales que estamos eh, por considerar o, o en, eh, por afrontar ¿no? en la implementación de los negocios digitales? Bueno, eh, pues primero me gustó mucho esa frase de entiendes o mueres. Eh, porque yo pienso que eso refleja, refleja mucho de, la, de, de, de, de cómo hilo yo mi respuesta. Cuando tú como empresario eh, entiendes que el mercado cambió, eh, entiende que, entiendes que la forma como tengo que yo administrar la empresa, eh, que normalmente viene incluso a, a veces en modelos tradicionales de administración y que tengo que mirar de pronto una administración por procesos, eh, si no lo entiendes o no haces esa adaptación, eh, por eso digo, me gusta la frase eh, Micaela de, de entiendes o mueres. Creo que ese es uno, un, un, un tema súper importante y ahí los mayores riesgos que uno, uno puede tener es primero entender el mercado. Eh, mencionábamos y, y muchos de los problemas que han tenido las empresas es que son tan exitosos que muchas veces no están preparados para el éxito y no tienen ni la infraestructura de tecnología, ni la infraestructura logística, ni la infraestructura de servicio al cliente, ni la logística inversa es que, oiga, me llegó mal un paquete y cómo lo devuelvo. Eh, entonces, eh, pienso que eh, entendiendo el entendiendo el mercado, entendiendo el potencial de lo que uno tiene, pues los mayores riesgos es... Eh, volvemos un poquito al punto inicial, es tener claro mi plan de negocios, que tener claro de qué, de qué tamaño soy y qué tamaño puedo llegar a ser. Eh, yo digo, de pronto Amazon nunca se imaginó que llegara a ese tamaño, pero ha hecho bien el trabajo de estructurar su modelo de negocio y su modelo de back para que eh, esos riesgos los baje eh, Y ahí es donde viene eh, el tema, eh, acuño acuño la frase, entiende o mueres, eh, muchas empresas mueren porque no supieron leer el mercado, eh, porque no supieron revisar esos riesgos, eh, incluso del éxito, eh, y tuvieron un problema de, de marca reputacional, porque finalmente, eh, oye, esto es tan bueno, pero no me llega, o esto es tan bueno, pero no me responden, o esto es tan bueno, pero no tengo eh, el, el, el, el back que yo voy a necesitar para ese, a ese negocio digital. Sí, sí, Alejandro, es que muchas lograron ni siquiera leerse a sí mismas. Entonces, eh, y, y, si Natalie no haces el balance bien, entonces si, si se te va la mano en lo, en lo, en lo, en lo fina que sea tu estrategia, por ejemplo, de mercadeo, pero no, como decía Alejandro, no estás preparada en términos logísticos, mueres. No ¿Por qué? Porque cuando te empiezan a pedir el producto, te empiezan a pedir el servicio y no puedes atender correctamente esa... esa esa situación, pues, te quemas, te quemas y te quemas, y además que Internet, eh, ya hablemos de Internet puntualmente, no te da no te da chance. Recordemos que, por ejemplo, BlackBerry se murió porque se cayó el chat de BlackBerry, recordémoslo, por eso se murió BlackBerry, y, y apareció WhatsApp, y tome las estocada final, porque sí, pues es la hora en que, en que nos quedamos esperando la resurrección de BlackBerry. Y eso, eso ya pasó hace, ¿qué? 13 años, no sé, o, o 14 años. Es solo un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema del modelo de negocio. No balanceas, no, no te entiendes como organización, te mueres también. Y, y, y aquí hay una cosa muy importante, porque claro, cuando hablamos desde el marketing decimos ¡ojo con el cliente! ¡ojo con las necesidades del cliente! Claro, pero sin cuidarte de quién eres, de cómo las vas a atender, de qué puedes darle de dónde está tu identidad como organización para atender ciertas cosas ¿no? entonces si ese balance no está ese puede ser el, el gran reto diría yo eh, en, en, en estos en estos modelos de negocio y una de las grandes exigencias si tú no logras balancear toda la estrategia contigo misma con la capacidad de tu negocio también te quemas y entonces se van y hacen unas campañas tremendas en Google Ads y en Facebook y después les queda grande porque ni siquiera pueden responder a toda la acogida y ahí muere. Muy cierto eso. Ahora, otro, otro error dentro de lo, que, de lo que comentan un poco también es el tema de, de no tener, eh, no, no haber construido marca, no haber, no tener una identidad de marca como tal. También es bien complicado porque a veces creen que solo por conseguir fans o seguidores está, está todo dicho. Y pues ninguna persona, ningún seguidor se va a comprometer con una página, digamos, así en rasgos súper básicos, con una página de Facebook que, que no tenga una marca definida y que no se vea profesional y que no se, y no se tenga, digamos, la atención a la persona o al fan como corresponde, ¿no? Que todo ese tipo de cosas influyen. Y que si no entendemos también que tenemos que tener alrededor diseñada y... y eh, Gestionada una marca, gestionada la identidad de la empresa, va a ser muy difícil que podamos lograr ese éxito que estamos deseando. Entonces, creo que eso también les, eh, les hace falta entender a muchos, más, principalmente emprendedores y pequeñas empresas, creo que les, les hace falta eso, ¿no? Se enfocan en vender, vender como sea y no se enfocan en lo principal, que es lo que les va a hacer llegar a un crecimiento, ¿no? Además de tener buen producto o servicio, obviamente, pero como que es la base también para poder lanzarse ¿no? a un mercado. Es que y es en, que en ahí... ese sentido, oh, perdón, ¿quién iba a hablar? ¿Camilo? No. Sí, pues una cosa, una, cosa, una cosa pequeña, y es que sí. el, el, el, no, no, ¿sabes qué? Dale, dale tú, y que esa, que esa ahorita, hárala, la dale, dale tranquila. Bueno, yo creo que estamos conectados, porque mi pregunta eh, puntualmente es entonces, Camilo, ¿cuáles serían las competencias y esas habilidades que necesitamos desarrollar para afrontar este, este nuevo modelo o, o este reto de la transformación digital? De, de alguna manera, la, la, la, la línea que ha tomado el conversatorio nos, nos da muchas pistas de lo, que, de lo que tenemos allí. Pero básicamente... Como lo expresaba de pronto Alejandro, que lo veo muy encauzado, digamos, al tema de procesos y todo esto, que están, que están sobado. El asunto aquí tiene que ver con cómo logras entender cada parte del negocio y de la organización, y cómo logras respaldarlo desde el marketing. Y desde la tecnología, por ejemplo, no todos los negocios se pueden hacer por, por, por redes sociales y por, y por Google Apps, olvidémonos de eso, ese no es el punto. Es decir, hay cosas que tú no vendes por ahí, pero tienes que tener la visibilidad, eso lo tenemos claro. Pero no lo podemos confundir, es decir, tú, tú como empresaria no puedes esperar que ciertas cosas se, las vendas así, pero sí lo que sí tienes que hacer es siempre tener la visibilidad. De pronto aquí Micaela nos puede, nos puede echar una mano eh, al respecto, entonces... Hacer entender eso, por ejemplo, a un cliente cuando uno lo está asesorando es difícil porque el cliente dice, no, es que lo llamo para que me haga una campaña. Pero decimos, pero es que tu, tu, tu servicio no se va a vender allí. Tu servicio no necesariamente, pero sí podemos darte la visibilidad que necesitas, subirte la reputación, moverte en términos de contenidos, etcétera, para que eso ayude a que te salgan los negocios. Pero no necesariamente vas a hacer el negocio. Es decir, no no, no no, todos los negocios se pueden se pueden hacer por por redes y por, y por Google. Pero no los puedes dejar por fuera. Tienes que lograr que se vean. Micaela, dale. Sí, no, mira que estoy justo con un inconveniente, más o menos de este tipo, con un cliente. Que, bueno, no ha, nunca ha construido, o sea, no tiene una construcción de, de marca ni fortalecimiento de, de, de esto. Entonces, eh, quiere que con publicidad ya consiga eh, clientes para sus talleres. O sea, no es tan sencillo porque uno entra a la página de repente a sus redes y no tienen, eh, no, no, te, no te dan esa confianza, ¿no es cierto? Porque a veces la imagen también de la marca te da una confianza para poder eh, pagar por un producto, por un servicio, etcétera. Y eso es lo que está pasando con esta persona. Y no, no comprende de que existe un proceso en el digital, porque así es el mundo digital, para poder llegar a hacer una venta, o sea, no es por poner solo publicidad que vamos a tener una venta, si no ha habido ese proceso de conexión con la, con la audiencia, y ese es el tema del digital, o sea, si, para lograr una venta se, se tarda, ¿no? Tenemos que hacer un proceso desde el contenido que, que tú lo has dicho, Camilo, justamente que es tan importante en el tema digital, para poder lograr a, a, a esto, llegar a esto. Este, este mismo conversatorio que, que se, se está trabajando un poco eso, esa conexión con la gente, de la universidad, o sea, estamos llegando a conectar con gente que va, va a ser de repente potenciales clientes de la universidad y, y es la única forma, si no se llega a conectar es difícil, ¿no? No, ¿no? no se logran las ventas así, o sea, para nada. Y no todos los negocios se pueden lograr ventas de forma directa por medio de, de redes, o sea, tendríamos que tener un e-commerce funcionando para hacer esto. Y creo que va por ahí un poquito la idea. Facilísimo y de eso no hay. Perdón. Eso no que sería sería facilísimo si, si solamente fuera que la campaña y, y, y cobras digamos, el alcance, ¿no? Entonces sí. te vieron 35 mil la campaña, pero ¿a cuántos de esos 35 mil le vendes? ¿Cómo estás cerrando el negocio? ¿Qué está pasando cuando el cliente vio tu mensaje? ¿Qué hiciste, qué hiciste con tu cliente ahí? El cliente te llamó, te escribió, ¿qué vas a hacer? Allá están es los retos. Es decir, sí es muy complejo y se necesitan muchos pasos y entonces qué pasa también con poco con, con, con las empresas no tan grandes y los emprendedores que frecuencia tratan de abarcar todas las dimensiones del negocio y tratan de hacerlo todos solos y ya están llegando al punto de desarrollar sus propios sitios de internet creyendo que eso es solamente poner un sitio y tal y el quiénes somos y toda la cosa y cuando ya van lejos se dan cuenta, pues no está pasando nada, porque no está realmente pasado a limpio, lo digo yo, el modelo de negocio digitalmente. No está jerarquizado, no, no, no le has dado prioridad a ciertas cosas, no tienes claro qué quieres hacer estratégicamente. ¿Ves? Y entonces estos emprendedores cogen hacer todo el trabajo, casi que hasta, hasta la parte de. Y cuando se dan cuenta, porque les empiezan a mover y algo después les toca volver a empezar a hacer correctamente todo lo que arrancaron a hacer solos invertir el tiempo en marca en construcción de marca, en construcción de mensaje, en fortalecimiento de modelo de negocio, etcétera etcétera Entonces, uno de los grandes retos también que tendríamos que poner sobre la mesa es, a ver trabajemos en equipo Trabajemos con los profesionales, paguemos un poquito, paguemos un poquito. Yo no lo estoy diciendo por lo que hago yo eh, eh, propiamente tampoco, sino también veo muchas otras cosas que a veces no hacemos. Yo mismo como empresario a veces tengo que asesorarme en, en temas financieros, en temas legales para hacerlo bien. Entonces en esto del negocio digital lo que vimos muchas veces en clase fue uy, profe, es que yo estaba tratando, pero ¿cómo así? ¿Tú eres, tú eres comunicador, ¿Tú, tú, eres, tú eres experto en marketing. No, yo soy ingeniero. Pues hombre, bueno el entusiasmo, pero lo que tienes que hacer es darle eso a alguien que te lo haga correctamente y no vas a perder tiempo. No sé, Alejandro, tú, tú, que, tú que estás como muy en esa línea, de pronto que nos puedas, pero, pero pasa. No se escucha, Alejandro. No, tienes el micrófono silenciado. Sí, espera. Eh, sí, digamos yo estoy totalmente de acuerdo porque lo que, lo, lo, lo que ustedes mencionaban, yo también quiero acuñar una frase que aquí se usaba hace algún tiempo y es, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Eh, entonces, finalmente, finalmente el tema es que cuando yo tengo claro cuál es mi, mi, mi, mi emprendimiento, mi estructura de negocio, pues yo tengo claro cuáles son mis procesos de negocio, qué información es la que quiero yo como compañía, y qué información quiero yo para mis clientes y ahí es cuando yo eh, defino qué infraestructura o qué aplicaciones yo voy a utilizar. Yo siempre, y lo, lo, lo coloco en mis charlas y en mis clases, es cuando yo voy a hacer una empresa es como cuando voy a hacer un edificio. Eh, yo soy ingeniero, pero pues digamos en, en, en el concepto general es uno cuando va a hacer un edificio mira primero de todo cuáles son los cimientos. Y no obstante, si de pronto al inicio tengo dinero solamente para hacer el primero o segundo piso, pues yo puedo hacer unos cimientos para un edificio de 28 pisos. Entonces, cuando yo estoy mirando esa estructura de empresa, eh, pues está el tema de visión y yo lo que estoy mirando es hacia dónde va. Incluso ahí eh, hay, una, hay una metodología que es, es sugerida, que es la arquitectura orientada a servicio o, o SOA en sus, en sus términos en inglés, en los cuales lo que precisamente estamos mirando es eh, proyecta que tu edificio va a ser de 28 pisos, pero tienes de pronto y el presupuesto para los dos o los primeros tres pisos, pero piensa en, en la visión que vas a tener eh, y en qué vas a hacer tú, en qué eres bueno y qué va a hacer otras personas, como decía Camilo, de, de hay un experto en desarrollo web, en, en usabilidad, eh, en mercadeo como Micaela, qué sé yo, entonces ahí es donde yo digo, pues si yo me vuelvo de todero, pues eh, soy eh, Soy bueno para algo o, o tengo mucho. Yo, yo siempre tengo una teoría, digo, es: haz una cosa bien y no haz muchas mal. Eh, y obviamente eso se va a reflejar reflejado en el desarrollo empresarial. Aquí eh, es importante, bueno, eh, responder, ya para ir cerrando un poco eh, el tema. Eh, puntualmente, ¿cómo ven ustedes a Colombia en este proceso de transformación digital, cómo como nos ve enfrente al resto de los países, qué percepción pueden tener, por ejemplo, Alejandro desde su, como empresario, allá Camilo, que, que está desarrollando eh, algunos eh, proyectos de transformación digital en Europa, y bueno, Micaela, que, que de Bolivia puede también observar el panorama de Latinoamérica y, bueno, eh, con la experiencia que, que cada uno maneja. Qué tan avanzados o qué tan eh, en retraso no estamos cómo como es nuestro paso aquí. Yo, eh, digamos, obviamente, como como local eh, aquí en Colombia, eh, adapto Adapto la frase de Micaela, entiendes o mueres o, o te transformas o mueres, eh, porque finalmente eh, las empresas, y creo que lo vivimos, eh, yo recuerdo cuando empezó el tema de pandemia, temas tan sencillos como un supermercado, eh, me, me reservo el nombre, de una marca muy, muy prestante, pues no tenía, estaba enfocado a que todo el mundo fuera al, al, al, al supermercado o al mall a, a comprar y no tenía, como decía Camilo, no estaba preparado para esto. Eh, entonces, eh, se transformaba o, o, o se transformaba como tal. Entonces, yo, yo lo que pienso es que eh, en, este, en este proceso de pandemia, eh, pues hubo algunos que murieron, indudablemente, eh, porque no supieron adaptarse al mercado. Eh, bueno, claro, depende también del sector en el que estaban de la economía, que, que, que a veces no era fácil, como la parte de turismo. Eh, pero en muchas empresas eh, les tocó hacer un proceso de conversión gigante. Las universidades fueron unas, unas de estas. Eh, en algunas de las universidades que yo dicto cátedra, eh, me decía algún directivo, eh, esta universidad era eh, 30% virtual y 70% presencial y en una semana cambió el mundo. Entonces, eh, yo diría que en este momento ha habido una transformación bastante grande. Ahí, hay empresas, sobre todo muy tradicionales, que todavía les falta un pedazo bastante grande, eh, pero creo que el acelerador que puso la pandemia fue algo supremamente alto eh, y tocó reinventar el negocio, eh, reinventar sobre todo los modelos logísticos, reinventar toda la parte de la conectividad con los clientes, la parte de servicio al cliente. Eh, yo les mencionaba en algunas conferencias, creó una oportunidad buenísima porque tú tenías un negocio eh, presencial y, y iban a tu tienda. Eh, pero cuando ya tú colocas tu tienda y te ven en cualquier latitud de Colombia o de pronto eh, donde está Micaela o en España, que está ahorita Camilo, eh, pues ya mm -hmm. eso te abrió también unas fronteras interesantes. Entonces yo pienso que no ha terminado la transformación. Eh, mm -hmm. Creo que esta charla es muy al lugar porque muchas empresas eh, incluso están empezando en algunos, en algunos aspectos, pero creo que la aceleración que tuvo la pandemia fue, fue vital para este desarrollo. Ah, bueno, mira, yo, lo, yo como veo el asunto, veo algo similar a lo, que, a lo que comentas que ha sucedido acá en Bolivia, de repente más, bastante más lento, porque influyen muchas cosas, incluso la conexión a internet que tenemos en Bolivia, que es una de las más caras en, de Latinoamérica, y las peores conexiones, entonces influye para que tengamos un trabajo bueno, ¿no?, acorde a esto, y también hay una cosa que es muy importante recalcar, es la educación digital, que ocurre, y no solo a nivel empresa, sino a nivel personas en general. Existe un miedo, y creo que ha existido un miedo muy fuerte, por lo menos acá, en temas de pagos digitales, por ejemplo. Existe ese miedo, ¿no? Entonces a la gente le cuesta utilizar medios digitales para hacer pagos, y eso parte desde la educación. Acá los bancos recién han empezado a, hacer, han empezado a educar un poco más a la gente, cosas que siempre se podían hacer pero como estaban en su zona de confort todo tranquilos, no lo hacían. No se motivaba a que se realicen transferencias, por ejemplo. Cosas tan básicas que han influido también en, esa, en ese crecimiento digital dentro de las mismas empresas y marcas. Y una de las otras diferencias que yo veo de Bolivia, digamos, con Colombia, tomo el ejemplo porque sí, sí, sí, estoy en constante información con, con lo que es Colombia. Eh, Una de las principales eh, transformaciones, por ejemplo, que existen es en, el, en la parte gubernamental. Pienso que Colombia está muchísimo más avanzado. Bolivia está empezando a empezar a transformarse un poquito digitalmente y poder hacer algunas, algunos papeleos o cosas digitales. Cosa que, que no, nunca ha ocurrido, ¿no? Entonces, como que está empezando. Allá en Colombia ustedes estaban mucho más avanzados en este tema. Y creo que hay países como Chile, de repente, que también están más avanzados. Y... Si no parte desde la base, también es difícil, ¿no? Eh, todo, eh, todos los sectores que tengan esta digitalización, creo que todo tiene que volverse más digital y tener todas las opciones digitales, físicas, etcétera. Tiene que haber una, una combinación de todos los mundos, ¿no? Es un poquito lo, lo que yo veo y cómo se está transformando Latinoamérica en general y principalmente Bolivia y Colombia haciendo la comparación un poco con mi país. Es, es un poquito lo que, lo que veo. Sí, complementando un poquito a Micaela y a Alejandro, los, los crecimientos de, del país, y yo creo que la región son los correctos, y lo que, el mensaje sí está muy claro, Natalia, y es, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu frase? de, de, de ¿Entiendes o te mueres? ¿Cómo ¿Entiendes o mueres? A la una y media de la mañana, eh, uno se pone un poquito torte. El asunto es que el crecimiento del país, voy a hablar de, de Colombia, igual yo, yo, yo vuelvo por allá en dos semanas, estoy aquí solamente inspirándome un poquito, eh, cambiando un par de cositas, sí, eh, es el correcto. Pero lo que no podemos desconocer, y sobre todo es un mensaje para los empresarios, es la oportunidad. O sea, ningún, en ninguna parte está dejando de crecer al, al 80, al 70% el uso de canales digitales y más con la pandemia. Eso ya venía creciendo casi que, que, que se iba duplicando anualmente, pero con la pandemia, por las razones obvias, pues eso se, se catapultó. Entonces el punto es que el empresario que no se siente hacer la tarea el empresario que no se siente a revisar su, su, su modelo de negocio y a consentirlo. El empresario que crea que se puede seguir ahorrando lo de la comunicación y el marketing y los procesos. Ese empresario va a pagar, las, o sea, le va a salir caro. No se puede porque hay una cosa que no tocamos y de pronto la dejamos para una, para una próxima y es es que el cliente cambió muchísimo. O sea, si algo sabe hacer la gente hoy es comprar, más por internet. Mírese cada uno qué es lo que hace cuando va a comprar cualquier cosa antes de salirse a comprarlas. Mm. Cómo nos informamos, cómo miramos, cómo comparamos. Eso cambió muchísimo. Entonces, si tú no tienes tu estrategia hecha en parte en función de ese conocimiento que ya tiene el cliente, ya empiezas a perder, porque el que sí se las pilló, pues te la hace y vende como se vende ahora, que es informando bien, que es de realmente permitiéndole al cliente entender por qué tu producto es mejor. Así sea el mismo televisor. Ese tipo de cosas. Entonces, porque tu servicio, etcétera, eso, todo eso que, que, que hablamos en la castilla y que, y que después a la hora de materializarlo cuesta como siempre mucho más. Entonces, pues pues, ahí está claro. O lo haces o te vas a meter vas a tener aprietos, lo vas a terminar haciendo. Entonces, pues no lo aplaces más. Toca hacerlo ya. Y se asesoran. Entonces, que, que, que, que A todos nos toca asesorarnos. Y tenemos que entender que además es así, porque no podemos hacer todo a la vez. Las tecnologías nos lo facilitan, y eso es una trampa que, que nos mete la tecnología, y con eso ya se cierra. Como la tecnología todo el día nos está facilitando las cosas, creemos que las podemos hacer. Y entonces las tratamos de hacer todas, no se puede nos toca concentrarnos en el que el que es empresario, pues que sea empresario, el que es marquetero, que sea marquetero, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, aquí eh, me quedé pensando en, en eso de que ya tenemos que especializarnos más, ya no necesitamos tanto eh, toderos, eh, y tenemos retos muy importantes para afrontar, desde, desde muchos ámbitos, sectores que los han mencionado de la economía, financiero, productivo en bienes textiles en la parte de los servicios eh, en la parte de educación ¿cierto? Que, que tenemos que comenzar a transformarnos y como decía Micaela, eh, desde el comienzo primero me, desde nuestro interior para que pueda lograrse a, a estos niveles a los que tenemos que llegar eh, estamos como como principiantes, diría yo. Bueno, afortunadamente Micaela dice que estamos más avanzados, ¿no? Pero si nos comparamos con otros países, nos damos cuenta que, que tenemos mucho por aprender, mucho por, por perfeccionar, tanto en materia legal, eh, protección al cliente. En, bueno, tantos asuntos pendientes, ¿no? Protección por, en la tecnología, en el avance, eh, en la adecuación eh, eh, tecnológica, desde todo punto de vista, para lograr estandarizarnos y lograr calidad, que es eh, lo principal eh, en mi punto de vista. Aquí tenemos un comentario de Lina Moreno, nos dejaba, decía que totalmente es cierto. Ejecuta campañas en un hub de medios digitales. Eh, si no tienen un buen equipo que sepa comercializar las campañas para que den un buen margen para la empresa, no se hace nada. Siento que se deben empapar de la parte operativa para poder venderlo. Esa es la opinión de Lina Moreno acá dentro de, de, de, bueno, de, de, de los comentarios, de, de las respuestas y preguntas que estábamos haciendo. Para cerrar, ya estamos pasado 10 minutos casi, es, sin embargo aquí antes de, bueno, yo de, de, de cerrar y de darles nuevamente las gracias eh, por la participación, por aceptar nuestra invitación en este espacio. Eh, no sé si eh, tengan alguna pregunta eh, a nuestros eh, asistentes, eh, si quieren eh, abrir micrófono, pues no habría ningún problema. Eh, les dejo en, en este último minuto eh, la oportunidad eh, de o entiendes o mueres, ¿cierto? Muy buena, muy buena la frase porque nos sirvió en todo el conversatorio. Gracias. Sí. Te decimos aquí la publicidad para seguir a Micaela con, con la publicación de su libro y bueno, seguirlos en, en redes sociales. Veo que, bueno, que no hay preguntas, no tenemos ninguna pregunta, entonces eh, nada, pues agradecerles a Alejandro, eh, Camilo y Micaela por el conocimiento y la, eh, la experiencia maravillosa por, por hacer parte también de la UBI y esperamos tener próximos encuentros, ¿no? que no sea el último, sino que podamos repetir. Muchas gracias, Natalie por la invitación, por permitirnos estar acá también. Un saludo a Alejandro, Camilo y también una, un placer compartir con ustedes. Creo que ha sido una linda charla. Igual por mi parte, muchas gracias por la invitación. Eh, un placer conversar con Micaela, con Camilo y en este en este espacio. Yo cierro yo cierro también con una, con una frase que me gusta eh, y recomendación para los empresarios y es Siempre cuando estén proyectando su negocio, tengan visión de bosque y no visión de árbol. O sea, miren miren hacia futuro, miren el crecimiento, eh, miren el entorno y más en este mundo digital que ya se volvió globalizado, eh, tengan visión de bosque. Muchas gracias. Sí, yo, yo, yo, como ya sé que estamos pasados 10 minutos, digamos que, que la, la integralidad es muy importante. Y... Pero la integralidad no se trata de que uno la haga toda. Se trata de que uno la entienda, eso sí. Entonces, la invitación a los empresarios, y por eso, eso lo trabajamos con, con los estudiantes, qué, qué pena hay que haga autocuña yo de, de, de, de la especialización, pero es que de eso se trata. Es de, de revisar cómo el, el empresario, que es este estudiante, que va y dice, es que vengo aquí porque yo tengo mi negocio digital y vengo aquí a, a fortalecer competencias. Entonces es cómo este este, este este empresario entiende qué debe tener su negocio para poder exigir, para poder hacerlo bien. No necesariamente para hacerlo él mismo, pero sí para entender para dónde debe ir. Y listo, listo. Muchas gracias, eh, Natalie, por esta invitación. Me divertí y, ap y aprendí mucho de mis, de mis compañeros, de Alejandro, de Micaela y pues también de ti. Gracias. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Igualmente. Igualmente, muchas gracias.